This bitch Somos vagos, locos, locos, vagos, vagos, locos Somos vagos, vagos, locos, locos, vagos, locos locos, locos locos, locos, locos Les recuerdo mi inocencia era de antes no tuvieron paciencia de perder mi confianza pagando la consecuencia afectó más el problema igualita mi conciencia tales como pocos todos somos locos si no me crees tampoco lo bueno que provoco como se lo explico culpando no siento del foco tal vez es mía pero peor es que no lo noto vagos y locos adictos a la buena vida que yo llevo Mientras otros ahí hablan que me encuentro perdido tirado en el piso, pronto cuentas se darán de algunos, vendrán a pedirme permiso, de permiso que se levo, de escuchados agonizo, preguntan cómo lo hizo, pensando que era nuevo y no. no, no. Somos vagos, locos, locos, vagos, locos. Somos vagos, vagos, locos, locos, vagos, vagos, locos. Look for Ya no pensarte más imagina imaginar con dónde me puedes llevar Tantos problemas que yo pude pasar pero yo siempre me voy A que no lo creas, tanto tiempo yo me pude salvar Ando más tarde como que dentro entre la noche A veces paseando con los rumores y en el coche Tanto tiempo para que una mami sin reproche Para aquella que se venga conmigo que no se abroche A ah, como lo crea, bandita bien loca, siempre de lo que era Tanto tiempo allá afuera pensando lo que otros quieran Y tal vez no lo quieran como creen envidia, sin me envidia. Tanto tiempo, pero siempre lo diría. Que no tiene la palabra que haya noche cuando lo pasaba. Pero no pensaba que el día yo lo haría ni en poesía. Cuando anda por aquí, Todo facilidad y vestido de Versace. Tanto tiempo cuando a la noche fuman cachi. Todo lo que creen a veces no lo que retache. A la calle yo barco, se creen si lo salgo Tal vez lo que creen sin embargo Yo soy capitán porque nunca se me hundió mi barco Y a quien se lo hundió fue porque solo lo llevo en cargo Somos vagos locos, locos, vagos, vagos, locos Somos vagos, vagos, locos, locos, vagos, vagos, locos Locos, locos, locos, locos, locos, locos loc, loc, loc, loc. Somos vagos locos, locos, vagos, vagos locos Somos vagos, vagos locos, locos, vagos, vagos locos Locos, locos, locos, locos